Lo más importante del, de esta etapa es justamente ese momento del destete Cuando los animales son separados de la madre Ahí entran nuestros eh, preiniciadores como tal Que son las primeras tres fases La alimentación y el manejo adecuado de los lechones Aseguran un crecimiento consistente La maduración de su organismo Y reducen la mortalidad al momento del destete por ello, es necesario hacer uso de un preiniciador. Cuando tienes animales muy pequeños que necesitan nutrición adicional a la que les, das, les da la madre, puedes suplementar estos alimentos para que esos lechones sean viables al momento del destete. Estas soluciones cubren el déficit de leche durante la lactancia. A veces, con tantos lechones nacidos vivos, las cerdas no son capaces de de producir la leche que necesita su camada, ¿no? con camadas de más de 14, 15, 16 lechones es probable que tengas una variación grande en la camada dentro de la camada con lechones muy pequeños donde entran estos alimentos de soporte. Y operan como una dieta suplementaria de transición para mejorar la rentabilidad de las producciones y la viabilidad de las crías. Al momento del destete obviamente es muy, muy importante cuidar las condiciones de los cerdos que tengan un, un consumo rápido de alimento porque el consumo de materia seca al momento del destete va a ocasionar que ese intestino que está muy inmaduro empiece a madurar. una nueva fórmula e imagen para Neopig, Provimi pone a la disposición de sus clientes años de investigación cuyos resultados positivos se ven reflejados directamente en el desarrollo fisiológico de los lechones. Neopig es el concepto que acompaña, es el concepto y el nombre que acompaña a nuestra línea de alimentos preiniciadores, es un programa de alimentación que va desde el momento previo al destete y en la transición del pre-destete al post-destete y todavía hasta el día 70 de, los, de vida de los animales. Vamos a lanzar una nueva fórmula, que relativamente es nueva porque llevamos años, por lo menos un año probando estos alimentos rediseñados en granjas comerciales. Respaldado con tecnología innovadora, este portafolio tiene como objetivo ser el mejor aliado para los porcicultores, reduciendo la mortalidad en las granjas, optimizando las condiciones de las crías y maximizando la producción del ato porcino. Sí. La base del éxito es que tengas un buen consumo al inicio y eso se ve soportado por nuestros aromas y sabores que usamos en los alimentos también.